saludos cordiales os habla luis de Prisline. en esta ocasión contamos con sara que hoy nos va a hablar de lo que es el, la marca personal en las redes sociales una cosa que os digo Sí, de cómo afectan en las redes sociales cuando vosotros vais, eh, a la de que te cuando, en un cuando trabajo. vosotros vais a una entrevista de trabajo ¿qué creéis que mira más el seleccionador vuestro currículum o vuestro instagram por ejemplo Pensadlo bien ¿qué va a hacer más caso el seleccionador bueno pues Sara nos va nos va a hablar de todo eso pero yo antes a ver ayer os hice un vídeo de cómo homologar los diplomas los estudios en españa y me habéis empezado a poner preguntas que os agradezco mucho ¿eh? de cómo pues que os las agradezco pero que, que, que no me debí de expresar bien, porque en el vídeo lo puse. Me dice tanto Nicolás como Hermídez, me dice Nicolás, hola Luis, ¿cómo convalidaría mi bachiller? Soy de Argentina. Esto me lo dice Nicolás desde Buenos Aires. Y Hermídez Fernández me dice, buen día, don Luis, ¿cómo valido mi título de bachiller académico? Pues mira, Prilines os lo dije en el vídeo de ayer pero por si acaso os he puesto en ca a cada uno de vosotros dos eh, un enlace en resp respondiendo es donde está la información oficial pero os lo resumo muy rápido a ver con argentina hay un convenio especial vale y que y con colombia es, es el general os he puesto en cada respuesta a cada uno de vosotros el enlace oficial del gobierno de españa pero lo que os dije en el vídeo de ayer que no me debí de expresar bien Lines. Lo primero que tenéis que hacer, para el caso del bachiller vuestro, pues vais a vuestro instituto, que os lo firme el director, que os lo firme ahí el secretario, que os pongan las horas, la materia que habéis estudiado, todo. Y luego os vais al Ministerio de Educación de vuestro país, o bien en Argentina, o bien en Colombia, o bien donde estéis, porque esto sirve para todo el planeta, que os pongan la postilla de la Haya. ¿Vale? Y ya con eso os vais al Consulado de España el más próximo a vuestra ciudad. Y ahí ya iniciéis el trámite, ¿vale? Os lo expliqué en el vídeo de ayer, volverlo a ver. Pero además os he puesto el enlace para los de Colombia en la respuesta de Mídez y el enlace para los de Argentina, ¿vale? Si tenéis alguna duda más, me lo decís. No me divide explicar bien, pero vamos, es eso, es ir a, a vuestro instituto donde allí estudió el bachiller que os lo sellen que os lo firme el director que os pongan las horas todo lo que os decía en el vídeo de ayer las horas lo que ha estudiado tal tal tal luego con eso os vais al ministerio de educación vuestro que os pongan la postilla de la haya y luego lo llevéis al consulado para esto no hay ni siquiera que estar en españa vale también en el vídeo de ayer os puse los enlaces se puede hacer por internet de hecho es recomendable irlo haciendo ya lo podéis ir haciendo vale bueno si tenéis alguna duda más me lo decís luego al final del vídeo os doy las ofertas que nos han llegado hoy de PRIXLINE que hay varias ¿Vale? Y bueno, os voy a dejar con Sara, ¿vale? Que nos va a hablar de la importancia, insisto, cuando tengáis una entrevista de trabajo, ¿qué mira más el seleccionador? ¿Vuestro sí. currículum? ¿O vuestro Instagram y vuestro Facebook? pensarlo Sara, sí. puedes comenzar. Bueno, preséntate para el que no te conozca. Es nuestra coach, sí. nuestra colaboradora en Prisline. Pues soy Sara, eso como dice Luis, y, y lo que vamos a hablar hoy es cómo hacen las empresas para ver pues nuestro nuestras redes sociales a la hora de contratarnos porque es verdad que y sobre todo dentro de las españolas hay un 50 de empresas que sí que utilizan las redes sociales antes de contratarnos para buscar información de nosotros entonces eh, es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuidar nuestras redes sociales porque sí o sí seguramente el 50 de las empresas españolas lo van a mirar y dentro de este 50% la mayoría de las empresas que miran nuestras redes sociales son empresas que tienen como entre 10 y 49 empleados o sea son las microempresas pequeñas empresas que no son muy grandes las que ya son a partir de 50 empleados pues también lo ven pero más o menos está en un 43% entonces eh, lo ven pero sobre todo las que son más bien de tendencia mediana pequeña eh, son empresas que se meten eso, a ver en nuestras redes sociales, pues para ver cómo somos, un poco más para la información adicional de lo que les hemos contado y aparte de nuestro currículum, ¿vale? Porque el currículum lo van a ver sí o sí, en nuestra entrevista nos van a escuchar también, pero luego hay un 50% de las empresas que aparte de eso se meten en nuestras redes sociales también para ver de nosotros. Entonces, eh, quería avisar de esto, también de qué redes sociales son las más visitadas por las empresas. Eh, por ejemplo, la más visitada aquí en España es la de Facebook, ¿vale? Es la, la red social más visitada por las empresas, se, se utiliza más o menos el 80%. Luego está por encima de LinkedIn, que es un portal de empleo, pero que, bueno, pues, eh, se utiliza para buscar información sobre nosotros, se utiliza más que LinkedIn. Y eh, luego la siguiente sería Instagram, que es la, por así decirlo, red social ahora que está de moda que no está buscada por las empresas, pero sí que es verdad que está cogiendo bastante fuerza y está tan de moda que las empresas también la están empezando a utilizar para ver información de nosotros. Una de las que menos quizás es Twitter. Pues sí, en, en Twitter no se meten demasiado, pero sobre todo que lo tengáis en cuenta eh, Facebook. Y también tener en cuenta que por esta razón uno de cada cinco personas que va a entrevistas no son cogidos, por este, eh, pues por las cosas que han visto de ellos en las redes sociales pues eso es un tema tan importante hay que tenerlo hay que tener cuidado porque claro si queremos buscar trabajo eh, que sepáis y seáis conscientes de que esto también puede ocurrir de acuerdo eh, luego ¿por qué motivos eh, las empresas suelen descartarnos no porque ya que se meten a vernos pues vamos a ver que eh, ya, ya que van a meterse a vernos pues por lo menos qué cosas son las que hacen que nos descarten y por lo tanto ¿qué, eh, en qué tenemos que tener cuidado, ¿no? Pues por ejemplo nos descartan pues, por incoherencia o por mentira. o sea, si nosotros vamos a una entrevista y le contamos una cosa y de repente se encuentran en otra eh, en la red social, pues obvio va a ser un punto menos a nuestro favor, o sea, no nos van a coger ahí por eso, porque imaginaros que les contamos que que nos encanta viajar y de repente no ven ni una foto de nosotros en en, en Facebook de que viajamos o cualquier otra cosa que sea incoherente con relación a lo que les, les hemos dicho en la entrevista Luego también súper importante las fotos publicadas, ¿no? porque una imagen a veces vale más que mil palabras Si nosotros de repente nos vamos a, a buscar información de una persona y vemos en sus fotos que pues es un desganado, a lo mejor o le, o le encanta salir de, de parranda todas las... no sé, de botellón, cosas así constantemente no es otra cosa o algo así que dé mala imagen de nosotros, pues eso también va a ser otro punto negativo a nuestro favor. Luego también muy importante, que casi nadie tendría en cuenta yo creo, es las faltas de ortografía. O sea, eh, claro, nos pensamos nosotros que por ser social que no tenemos que tener cuidado con esto, que podemos acortar mucho las palabras siempre, bueno, eso se puede sobreentender, pero sobre todo si metemos faltas de ortografía graves, pues no sé, ya llaméis vosotros, sobre todo, hasta para qué tipo de trabajo, ¿no? Dependiendo de para qué tipo de trabajo, pero si imaginaros, imaginaros que es para algo más bien culto, pues si empiezan a ver eh, faltas de ortografía nuestras, pues no nos van a coger seguro, vamos. Luego también, muy importante, las faltas de respeto que tengamos hacia los demás, porque esto existe, o sea, a, a veces pueden ser comentarios negativos a otras personas, pueden ser demasiadas denuncias, pueden ser comentarios denigrantes... Eh, todo eso al final acaba reflejado de alguna manera, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. O también opiniones políticas, opiniones religiosas, opiniones radicales que eh, de alguna manera nos hagan ver un poco, pues... Eh, diferentes o que quizás discriminamos algo y quizás pues ofendemos a la persona que nos está leyendo entonces pues tenemos que tener cuidado con eso también. Y también muy importante, si nos han despedido, hay gente que incluso puede llegar a hablar mal del jefe en Facebook o en otra red social, entonces eh, pues eso también puede ocurrir y por eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, qué consejos hay y me he preparado yo para daros para que pues esto no, no os, llegue, os llegue a ocurrir, o sea que no... Eso, para... Sara, dinos consejos luego al final te vamos a hacer todas las preguntas vale ahora te dejamos un poco hablar siguiendo los consejos de los Crislines. vale pues sí eso ¿qué, qué consejos me he preparado yo para evitar que que eso que nos descarte en una entrevista solamente por haber visto nuestro facebook no sobre todo si realmente a veces también tenemos muy mala imagen en el facebook y tampoco es así o sea quizás también hay que tener más cuidado de lo que nos pensamos con nuestras redes sociales sino, y no lo estamos teniendo entonces, pues bueno, el primer consejo sería elegir bien la red social en la, que le, en la que queremos estar presente. O quizás borrar alguna que tenemos de hace mucho tiempo que tampoco da buena imagen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo antes tenía 20, eh, 20 De 20 se han sacado, yo creo que fotos en Internet, bastante. Bastantes fotos se han podido sacar de mí, de, de 20 porque me he dado cuenta, porque me he metido con mi nombre y mis apellidos y aparecen fotos. Entonces, claro, a mí esas fotos de 20 pues eh, vale, o sea, no están mal, pero hablan de lo que era yo antes. ¿Qué, a mí estaban pues, imagen claro, no de me ti, gusta. esas fotos en Twenty, Sara. No, pero si sí son fotos que no describen lo que soy hoy en día, porque 20 es tan antiguo que, pues eso, que no, que no refleja lo que ahora mismo soy quizás a lo mejor antes subía fotos más de cuando salía con mis amigos en fines de semana y ahora pues me da más por subir una foto de otro estilo ¿no? y entonces no refleja mucho ahora mismo lo que soy porque ya ya han pasado muchos años pero eso es un ejemplo luego quiero decir que, que sobre todo hay que tener cuidado en qué redes sociales queremos aparecer es lo que quiero decir porque teniendo esto en cuenta cuidaremos más nuestra red social y la actualizaremos más eh, luego también eh, cuidar eso pues los contenidos, los contenidos que compartimos pues no subir cualquier tipo de foto tener pensar que cada vez que subimos una foto se la enseñaríamos a ocho personas que tenemos delante a la vez si tú tienes eso es un consejo vale si tú tienes una foto imagínate física y se la quieres enseñar a ocho personas delante o diez eh, se la quieres enseñar a alguien de tu familia o a alguien que, que, que pienses que te daría vergüenza que la viese pues mejor no la subas porque eso quiere decir que no solamente esa persona la, ves, la va a ver sino muchísimas personas eh, entonces eso es una manera de como de, de, de, de, de, de quitar imágenes que son inadecuadas. vale o sea pensar si esa foto te gustaría que la vieran como 10 personas más la, eh, delante de ti porque al final las van a ver, las tengas delante o no las personas las van a ver las fotos, entonces pensar de, ma de esa manera nos ayudará a, a seleccionar mejor nuestras fotos. Luego también eh, gestionar nuestro nivel de privacidad, tener en cuenta que en en las redes sociales pueden ser privadas, entonces pues quizás es mejor opción que dejarlas abiertas de tal manera que cualquier usuario nos pueda visitar eh, y luego también recordar que la mentira pues nunca va a a hacernos ganar en ningún factor sobre todo a la hora de hacer una entrevista si vamos a mentir tened en cuenta que después se van a meter en nuestras redes sociales y seguramente encuentren cosas incoherentes y eso ya es un descarte seguro y eh, el quinto consejo ya y último que me tengo preparado eh, pues cuidar mucho nuestro lenguaje tanto a la hora de hablar tanto que no seamos despectivos y tanto como a la hora de mejorar nuestra ortografía que seamos conscientes que cada vez que escribimos o hablamos nos están viendo un montón de personas ese sería mi quinto consejo y pues nada eso es un poco todo Luis así que si me quieres hacer alguna pregunta Pues sí a ver Sara mira es que estoy estoy aquí hablando con los PRIXLINERS sí. Que no, que está claro que el tema de la marca personal es fundamental porque en las entrevistas de trabajo lo que os he dicho al principio van a mirar más vuestras redes sociales lo que habéis puesto en instagram lo que habéis puesto en facebook lo que la historia que tenéis ahí colgada que lo que ponéis en el currículum entonces es un tema que tenéis que vigilar sí o sí vamos lo que os ha dicho Sara ver mirar lo que no tiene coherencia y eso porque no solo es hay que pasar luego las entrevistas de trabajo yo por mí me ha quedado muy claro yo diría claro mira mucho es que es lógico el, el seleccionador lo que quiere es conocerte y qué mejor manera de conocerte que ver todo tu historial todo lo que has ido colgando todas las fotos que has ido poniendo instagram se hace una idea total de tu personalidad que un, un currículum siempre más o menos lo pueden lo podemos maquillar más o menos vale y, y respecto a los porcentajes que has dicho yo creo que eso va vamos que de aquí a, a no mucho va a ser el 100% de las empresas vamos sí o sí eso es cuestión de tiempo nada más. Me está diciendo Oye. aquí Enrique García, te agradezco la pregunta, que trabajó que trabajó en Madrid, que tenía un NIE, que en el 2012 lo dejó y quiere, quiere volver. ¿Eh? Y entonces, eh, Enrique, yo creo que te tienes que sacar uno nuevo. Si consigues que la cadena de supermercados te haga un contrato de trabajo, pues puedes volver con contrato de trabajo. Y, y si no. Ahora os voy a decir yo algunas ofertas de empleo, ¿vale? Que hay, que a ver si las podéis aprovechar. Quería responder y aprovechando, mmm, dice por ejemplo aquí, me dice Bosti, dice: Ayuda por favor, yo tengo un conocido en España y me dijo que puede dar trabajo de obrero. Bien llega a España, si yo voy como turista y me dan trabajo en blanco, me podría quedar en España estando con un trabajo en blanco pues mira bosti te tienes que ver todos los vídeos que hemos hecho este tema eso sería lo lógico lo que tú dices llegas a españa como turista una empresa y esto lo digo para Bosti y para todos vosotros ¿eh? una empresa te da un trabajo un contrato de trabajo lo lógico sería pienso yo que pues, te pudieras quedar a trabajar pues no el estado español a día de hoy te hace que te vuelvas a tu país fuera te ofrecen un trabajo en blanco has entrado aquí como turista pues aunque sea un trabajo en blanco trabajo legal con todos los papeles no lo puedes coger te tienes que salir y irte al consulado de tu país con el contrato que te han ofrecido y tramitarlo desde el consulado de tu país fíjate que incoherencia porque ya que estás en españa o que te vas a tener que volver a tu país pues lo tienen así hasta que no lo cambien las leyes bosti ah, si tú has entrado como turista eh, la única manera que tenéis de quedarnos aquí legalmente para trabajar es el vídeo que os hice el otro día con las seis maneras que hay que os lo expliqué todo en el, en el vídeo este que está aquí abajo vale os he hecho hasta un gráfico lo lógico, pienso yo también, sería, yo entro aquí de turista, me dan un contrato de trabajo, pues para tramitarlo me tengo que salir fuera. Excepto esas seis excepciones que os he contado. La de casarse, bueno, está ahí en el vídeo, ¿vale? Eh, hay una excepción de esas seis que es si os contrato una empresa tecnológica o un puesto de alta dirección. Ahí sí que lo podéis hacer desde aquí. Os pues lo hace la empresa desde aquí. Y responden en 20 días. Pero solo cuando es, dice la ley una empresa tecnológica. Podría ser una startup, que ahora hay muchas. ¿Vale? O un contrato de alta dirección. ¿Vale? Y, y es eso, Bosti. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, Enrique, mmm, es que lo tienes y puesto, si tú te tuviste tu permiso de trabajo, pero luego te fuiste, habría que mirar un poco la legislación, pero, pero me temo que eso. Lo, hombre, lo que sí podéis hacer cuando estéis aquí como turistas es buscar trabajos, conseguir que alguna empresa os, os ofrezca un puesto de trabajo y luego cuando volvéis hacerlo a través del consulado como dice la ley vale y la otra opción es lo de quedarse aquí los tres años o los otros los seis supuestos que tenéis en el vídeo eh, Aquí nos dice gisalda dice estoy viajando a finales de diciembre del 19 y viajo con mi esposa y mis dos hijos como turistas de quedada la cuestión es la educación para mis hijos no habrá trabas en principio no hay trabas eh, os voy a hacer un vídeo de eso vale gisalda truestelas que lo sepáis. Bueno, os voy a dar las ofertas de trabajo del día, ¿vale? Mira, apuntar Priscilines. Eh, en la empresa Ángel Mir Portes Bisbal SL. Repito el nombre de la empresa Ángel Mir guión Portes Bisbal SL está buscando eh, administrativo comercial eh, eh, para trabajar en Gerona, ¿vale? Buscarlo en internet. Ángel Mir Portes Bisbal SL y tiene otra oferta esta misma empresa que está diciendo ahora mismo también está buscando en tarragona un técnico de montajes y de reparaciones con experiencia ángel mir portes bisbal SL. buscarlo en google más ofertas que nos han llegado hoy a Prince line ryanair la conocéis todos la compañía de vuelos aéreos pues está convocando nuevas jornadas de selección de tripulantes de cabina vale ryanair buscarlo el que esté en españa está buscando tripulantes de cabina más ofertas ilunion hotels busca incorporar jefa de recepción para establecimiento hotelero en valencia ilunion hotels vale buscarlo en google ¿Vale? eh, busquéis la empresa y aplicáis eh, Si alguno os manda el contrato podéis venir vale es lo que dice la ley y ¿Vale? si los que estáis en españa sobre todo reclutamiento Seas, pero estos están en méxico vale pues reclutamiento Seas está buscando a la gente para trabajar eh, Te forman te, todo te pagan lo que pasa que estos ya os digo estos están en baja california pero os lo, os lo he guardado también por si acaso para alguno le era útil y por último RetiCulai, el que os dije ayer está buscando teleoperadores de venta cruzada y comercial telefónico en ambos casos enviar el currículum a rrhh@reticulae.com. Repito, rrhh@reticulae.com. arroba reticulae.com. Por un lado, comercial comercial telefónico al que se le dé bien el tema del teléfono, y por otro lado, eh, está buscando también eh, a ver que se me ha ido la oferta. Está buscando también teleoperador de venta cruzada. Vale, en el tema de teleoperador hay muchas ofertas y por último os digo otra eh, eh, para, eh, buscar en la web trabaja en medioambiente.com estos siempre están buscando gente para distintos puestos no me voy a enrollar pero tienen de muchos temas de, de, de eólica medio ambiente fotovoltaica Trabajaenmedioambiente.com. están siempre siempre enviándonos ofertas de trabajo igual no le importa que estéis fuera al que no esté fuera de españa y oye si os mandan una oferta de un contrato de trabajo os podéis venir y trabajar vale y si no las seis maneras que os dije en el vídeo a ver eh, puedes hacer sí sí sí os voy a hacer el vídeo de la entrevista de asilo lo voy a hacer lo estoy preparando y como lo quiero hacer bien todavía no lo he hecho pero lo tengo vamos en la lista de cosas por hacer pero lo quiero hacer bien vamos de hecho mira lo tenía apuntado para decírtelo eh, Donde todo eso lo vamos a tratar, Alba Hernández. Yo veo tus vídeos y tenía muchas ganas de saludarte. Pues un saludo para ti también, Alba. Vale, eh, yo tengo título de camarero y me profesional. ¿Será que puedo conseguir algo? Pues de eso hay mucho trabajo, Bosti. De verdad, mucho trabajo. Joder, mírate las, las, las ofertas que os acabo de leer. Mira, otra que te digo: Vinci Hotels, cadena hotelera internacional con hoteles de 4 y 5 estrellas selecciona camareros para su hotel vinci estrella de mar 5 ubicado en marbella málaga míralo ahí lo tienes vale o sea está vamos tema de hostelería y mucho el tema es la burocracia hasta que hay bueno Prisliners, que no voy a enrollar más que tengo aquí a la pobre sara sí. cuidar lo que ponéis en las redes sociales porque luego estás aquí te vas al vinci Hotels este te vas ahí que quieres trabajar te miran tu instagram y ven yo qué sé ¿Alguna burradilla? No, vale, hacer caso a Sara. Sara, ¿nos quieres bueno. añadir algo más? No, bueno, ya... Eso, lo mismo que tú, que tengan cuidado con las redes sociales porque parece que no, pero no es una tontería Bueno, pues... Que, Pirilines, presidente Melo, ¿el trabajo de teleoperadores es trabajo en negro o se necesitan papeles? Pues lo que os dije ayer, todas estas empresas, na, ninguna empresa va a poner que busca a nadie en negro, son, son ofertas que ellos están publicando. El tema de los papeles lo tenéis que arreglar vosotros. Lo que podéis intentar es convencer a la empresa que os envíe un precontrato y eh, con eso ya venís legalmente, ¿vale? Porque yo creo que más de una lo hará porque necesitan gente para trabajar. ¿Vale? y si no la otra opción que os estoy diciendo si venís aquí como turista aprovecháis las ofertas que os hagan un precontrato os volvéis lo hacéis por el consulado mientras no cambien la ley y ya luego volvéis a entrar y si no os quedáis aquí los, los tres años os casáis o la empresa tecnológica las seis maneras que hay las seis maneras que hay vale bueno que a veces no era necesario ni casarse pareja de hecho valía vale Qué demanda tengo me estoy haciendo un experto sara en <risa> <tema> de... <risa> Ya veo ya pues nada prilines que, que muchas gracias muchas gracias también a sara Poned las preguntas que se os ocurran en los comentarios vale que ya veis que las voy que las voy leyendo todas eh, que no esté suscrito que se suscriba si os ha gustado el vídeo darle un like por fin vale con cam y, y, y, y ya está y que muchas gracias por estar ahí vale me voy a mirar a todo lo que habéis preguntado para eso y descuidar que la entrevista la entrevista esa es muy importante la entrevista de, de asilo político porque ahí te juegas que te dejen o no quedarte y esa es como una entrevista de trabajo no sé si yo en las entrevistas estas de asilo político miran las redes sociales no sé si él está o sea pero lo suyo es que lo miraran también es eh, verdad Sara, claro porque a, no. a uno que viene aquí a españa que le quieren dar ya el asilo político para que pueda trabajar en seis meses le hacen una entrevista y Hombre, yo creo que siempre se puede mirar claro si eso es independiente vamos. claro pues que muchas gracias Prislines. yo todo lo que hablo con vosotros tiene que ser por aquí enrique porque ya no solo es para ayudarte a cada uno de vosotros en persona sino lo que, lo que le viene bien a uno lo ve, viene también a otras personas que están en su misma situación no, no daría abasto pero vamos enrique que, que yo creo que un nie del 2012 creo te toca volver a hacerlo de todas maneras lo voy a investigar vale y, y te daré respuesta pero tiene que ser siempre por aquí porque para que todos se puedan beneficiar, yo os estoy dando un conocimiento, lo que yo voy aprendiendo os lo estoy transmitiendo usando vuestros casos particulares, pero también para que todos los demás lo puedan aprovechar, ¿vale? Bueno, es que muchas gracias, ¿vale? Chao, chao. Hasta la próxima emisión. Luis de Prislines, director luego. de Chao, Chao, chao, chao.